Hola amigos, bienvenidos a este vídeo. Vamos a ver cómo poner etiqueta de los programas en la barra de tareas. Me refiero al nombre de los programas a la derecha de su icono. Esto es solo para Windows 11. le Vamos a dar al botón Download. Dejaré el enlace a esta página en de la descripción del vídeo. Os saldrá una ventana seguramente diciendo que es peligroso y tal, como casi todo lo que intento de descargar en Windows. Le damos a Confirmar descarga. No se preocupen que pueden, si no lo quieren instalar porque no se fían, tener una versión portable. Cuando inicien el programa de instalación de este ejecutable, aparecerá esta ventana, ustedes seleccionan Portable. Yo no lo voy a instalar, puesto que ya lo tengo. Si tienen alguna duda, pues en la descripción del vídeo dejaré un enlace a un vídeo donde se ve cómo lo instalo. Es que es todo siguiente siguiente, entonces me salto este paso por eso. Demasiado fácil. Bien, cuando lo tengan instalado, van al logo de Windows y lo buscan. Lo abren. Van a explore, buscan Taskbar Label, aquí está, le dan a details, install, aceptamos, instalamos, tardará unos segundillos en instalarse, como 5 o 6, menos todavía. Pues. Bueno, aquí tiene un ejemplo ya de cómo va a quedar, tiene aquí el botón para remover el mod o para desactivar, que luego lo podemos activar dándole a enable muy fácilmente otra vez bueno pues aquí ya lo tenemos activado tenemos algunas configuraciones bueno una configuración solo posible en setting que es acortar el texto que, se, que es visible por ejemplo esto es en caracteres. vamos a poner 100 vamos a poner 100 para hacerlo más claro el ejemplo le damos al save y ya aparece menos texto ya a la derecha de cada aplicación ponemos una cifra muy alta ya se ve todo el texto pero claro ocupamos todas las barras de notas con el, con el texto bueno pues en la descripción del vídeo tienen más tutoriales sobre este programa muchas gracias por la visita un saludo y hasta pronto chao chao